Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de wikierramientas, cómo hacer cosas en los proyectos Wikimedia. Hoy tenemos un taller muy especial eh, que, para el cual nos está acompañando Paula Domínguez Font. Ella es parte del equipo de Arte y Feminismo y también es parte del equipo de Wikimedistas de Uruguay. Así que para no entretenerles más, porque vinieron a escuchar a ella, eh, le paso la palabra. Bueno, gracias, Constanza. Eh, bien, sí, como bien dice el título de este encuentro de Wicke vamos a hablar sobre cómo eh, organizar un evento eh, dentro de la campaña Arte y Feminismo. Y para eso voy a empezar compartiendo pantalla y les voy a ir mostrando los, los sitios web eh, y los lugares en donde están los contenidos de arte y feminismo para que ustedes puedan acceder a ellos después y eh, utilizarlos para poder planificar bien su evento, su encuentro eh, dentro de la campaña. ¿Está? Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo? Sí, sí. ahí ya te habilité. Perfecto. Bien, esta es la página en español de eh, la organización Arte y Feminismo, Art and Feminism en inglés. Eh, Arte y Feminismo es una organización sin fines de lucro con base en Estados Unidos, pero que tiene eh, personas trabajando en ella de todas partes del mundo. Como por ejemplo yo, mi, mi relación con arte y feminismo es que soy la embajadora regional este, para América Latina hispanohablante. Y bueno, esta, esta organización tiene como misión construir una comunidad de activistas este, que quieran combatir las brechas de información relacionadas con el género, el feminismo y las artes, empezando por Wikipedia. Y la visión de esta organización es imaginar una internet que muestre historias diversas de todo el mundo sobre la creación artística en, eh, en un internet en el que las comunidades se sientan bienvenidas y se pueda participar de eh, la redacción y eh, la reparación en un sentido de, de, de la marginación que han sufrido nuestras comunidades. En ese sentido... Eh, ¿Por qué es importante Wikipedia? ¿Por qué empezar por Wikipedia? Bueno, por el impacto que tiene Wikipedia, ¿no? Si nosotros vamos acá eh, a las estadísticas de Wikimedia, vemos la cantidad de visitas, la cantidad de, de dispositivos que han ingresado, eh, cuántas eh, ediciones, cuántos usuarios nuevos, y vemos que es un ecosistema muy grande en el que participan muchas personas y además de eso es una de las webs eh, más visitadas este, en, en internet. Sí, acá ustedes pueden ver desde, yo lo puse desde 2014 porque bueno, eh, Wikipedia no existía en 1993, pero ahí pueden ver cómo está creciendo. Este, y cómo participa de, en, en, el, en este top de, de páginas web más visitadas. Este, los, las que están más arriba son, bueno, Baidu, que es un buscador eh, chino, Google, YouTube, Facebook. Y después son redes sociales. O sea, que de todos estos que aparecen acá, de todas estas páginas web que aparecen en este top, Wikipedia es la única sin fines de lucro que se construye de manera colaborativa y abierta y, por, y en eso redunda la importancia de que eh, de campañas como eh, Arte y Feminismo y organizaciones como Arte y Feminismo se centren en ella. Entonces, Arte y Feminismo, como les decía, es una organización y es también una campaña internacional dentro de Wikipedia. Es una campaña anual en la que participan personas de todas partes del mundo para tratar de cerrar las brechas de información en, eh, en Wikipedia, como ya dije. Y no solo son, es cerrar las brechas de información que hay sobre eh, mujeres artistas, por ejemplo, eh, o tratar de editar con una perspectiva de género en, en Wikipedia para mejorar el contenido de artículos que ya están creados, sino también eh, tratar de incluir a personas, a mujeres y personas LGBTIQ+, en la construcción de estas enciclopedias, eh, de esta enciclopedia y de los proyectos Wikimedia, porque en este momento actualmente aproximadamente una de cada diez personas editando son mujeres. En la Wikipedia en inglés, por ejemplo, solo el 18% de las biografías que hay son de mujeres. Y por supuesto que la gran mayoría de los wikimedistas que están participando en estos proyectos viven en Europa y Norteamérica. Entonces, vemos que hay sesgos que hay brechas de información generadas por estos problemas que tiene la, la Wikipedia y los proyectos Wikimedia, que son problemas que replica de, una, de nuestra sociedad, de los problemas que tenemos como sociedades. Entonces, bueno. Ahí voy a saltar un poquito. Eh, y algo sumamente importante e interesante que es lo que decía también Paula recién es, bueno, esta, esta disparidad o esta doble brecha, tanto en contenidos como en personas que participan, tiene un impacto directo en la forma en que se construye esa información, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué decimos no solo es generar contenido, sino también generar contenido con perspectiva de géneros? Eh, ser las personas que eh, son parte de esta historia, las que relaten sus propias trayectorias, en el sentido de que seamos las mujeres, que seamos las identidades LGBT, las que construimos y narramos nuestras propias historias, va a ayudar a acortar esa brecha eh, sobre la forma en que uno... Eh, se, se muestra al mundo, ¿no? Entonces, eh, por eso también es tan importante cada vez más sumar a mujeres y otras identidades para que sean ellas y ellas quienes relaten esa historia. Exacto. Entonces, eh, el propósito de, de Arte y Feminismo es ese, es promover la inclusión de mujeres y personas eh, LGBTIQ+, eh, redactando, editando en los proyectos Wikimedia, no solo Wikipedia, sino también Wikidata y, y Wikimedia Commons, y también mejorar eh, la información que, que está en las Wikipedias en diferentes idiomas, eh, mejorando la, la redacción de artículos como, por ejemplo, eh, la historia de, alguna, de algún arte específico o eh, incorporando perspectiva de género en en artículos ya creados en los que, canónicamente, los únicos que se mencionan son a, a artistas varones, más allá de crear biografías de mujeres. Esto, esta iniciativa comenzó en 2014 en Estados Unidos, eh, en cuatro personas que estaban ligadas al mundo de las artes visuales decidieron eh, crear un evento, una editatona para <coughs> mejorar... Eh, la, la representación, que hubiese más artículos sobre mujeres artistas visuales en la Wikipedia en inglés. Eh, la recepción que tuvo este evento hizo que, eh, bueno, creciera esto y se convirtiera en una campaña. El año que viene van a, se van a cumplir 10 años desde eh, aquella primera... Um, actividad, así que bueno, las invito les y los invito a que bueno, que se sumen a esta campaña el año que viene porque vamos a tener festejos relacionados con eso. Más allá de, de este festejo, eh, es eh, los... los, los las actividades que podemos hacer de este, no son solo editatonas, como fue aquella, aquella primera vez, sino que también podemos organizar un panel eh, para hablar sobre las brechas de información que hay en, en Wikipedia eh, con respecto a las mujeres, pero también desde un punto, de, desde una perspectiva de feminismo interseccional. Entonces podemos cruzar eso con, bueno, la representatividad de mujeres de, de nuestras regiones, en la Wikipedia, de mujeres afrodescendientes, de mujeres indígenas, de eh, personas eh, queer, personas LGBTIQ+. Y lo que tiene eh, esta perspectiva es que nos permite participar de esta campaña que es Arte y Feminismo, que nos da una visibilidad eh, internacional, pero que, siendo una campaña que se adapta a las necesidades de nuestra región, de nuestro idioma y de nuestras necesidades. Entonces, una vez que nosotras que, querramos sumarnos a, a participar de esta campaña Arte y feminismo, bueno, debemos decidir este, qué, qué tipo de, de evento queremos organizar. Acá yo les comparto, están viendo sí. la página en Wikipedia de Arte Pau, y Feminismo Pau. y como pueden ver, hay eh, unas guías. Eh, Puedes ampliar un poquito el navegador? Así se ve mejor que la letrita está medio chiquita. Sí. A ver, un poquito más. ¿Mejor? Un poquito más, si se puede y nada más. Sí. Ahí estamos. Gracias. Bien. Por favor. Eh, bueno, como ven acá en la página de Wikipedia de Arte y Feminismo, eh, encuentran información sobre cómo participar de la campaña. Tienen, eh, además de la información, eh, links a eh, recursos importantes que ustedes pueden leer para eh, poder tener una idea de qué es lo que podrían hacer desde sus lugares para participar. Y como les decía, no solamente pueden organizar una editatona, que es un encuentro en el que personas con y sin experiencia editan Wikipedia para mejorar la información sobre un tema específico, como puede ser... Eh, Mujeres en las artes visuales, pero también pueden ser en otro tipo de artes. Por ejemplo, en Barcelona siempre se organiza todos los años eh, editatonas sobre mujeres en la música. Y el año pasado, por ejemplo, aquí en la región se han organizado eh, una serie de eventos eh, con un grupo que se llama Indisciplinades, que es sobre lingüística feminista, y también se ha organizado unas, eh, una editatona musical. Bueno. Aquí este, encuentran todos los materiales necesarios, y también en la página web de eh, Arte y Feminismo, en la parte de recursos. Voy a agrandar esto, así se ve mejor. Ahí ya lo compartimos también por el chat para que les quede a mano ambas páginas. En la parte de recursos encuentran también esto. Están todos disponibles también en Wikimedia Commons y, como dice acá, tienen una licencia Creative Commons, con lo, que, con lo cual ustedes pueden eh, adaptar estos materiales para hacer las presentaciones en sus eventos locales. Eh, otra cosa importante de... de este tipo de los eventos de Arte y Feminismo es que si ustedes necesitan, por ejemplo, financiación para esto, eh, Arte y Feminismo cuenta con unos fondos, unos mini fondos de hasta 250 dólares que se pueden destinar para el, eh, la conectividad, el cuidado de infancias y refrigerios. Acá, si usted, o sea, siempre que ustedes tengan dudas pueden comunicarse conmigo y yo las puedo guiar en eh, los pasos necesarios para solicitar un minifondo de arte y feminismo. Y acá tienen las fechas de solicitud y cuándo serían las fechas de reembolso, como ven, este... Es bastante rápido la solicitud y si necesitan más de 250 dólares ya pueden pedir un fondo a la Fundación Wikimedia, un rapid grant. Estos, rapid, estos fondos rápidos van desde 500 dólares a 5.000 dólares. Y bueno, ya este, el proceso de solicitud es un poco más engorroso, eh, lleva... Eh, el... Lleva ahí unos, unos criterios que ustedes tienen que cumplir para poder... Eh hacer la solicitud y deben completar esta solicitud en un programa que se llama Flux. Pero, bueno, todo esto, eh, llegado el momento, si a ustedes les interesa, me lo, me, lo podemos trabajar juntas para que hagan estas, estas solicitudes. Esto puede ser para un evento o una serie de eventos dentro de la campaña Arte y Feminismo. Como le... Ahí vamos a hacer como un spoiler a futuro. Estamos pensando también en hacer un wiki herramientas acerca de cómo acceder a los distintos financiamientos que tiene la fundación. Así que, eh, nada, chequen en, en nuestra página de cuándo va a ser. Igual como siempre va a salir la difusión, pero es algo que venimos pensando que es importante eh, para aquellos y aquellas que quieren organizar eventos locales y no saben muy bien cómo hacer para aplicar. Así que. Exacto, sí. Hablando de lo que viene. Bien, y una vez que ustedes eh, el, deciden qué tipo de evento van a realizar, van, eh, tienen que cumplir los siguientes pasos que son muy sencillos. Eh, van aquí a la parte de eventos en la página de Arte y Feminismo y completan el formulario que les va a aparecer con eh, los datos de su propio evento. Entonces, aquí dice añade tu propio evento. Para eso ustedes se tienen que hacer un usuario ahí el, y, y, y lo completan con información súper sencilla. Para esto es necesario, por ejemplo, si hacen eh, una editatona, que eh, tengan en cuenta también la política de espacio seguro, espacio valiente. Que esto eh, es una política creada en el 2017 que ahora se va a a, se va a empezar a trabajar de nuevo para actualizarlo un poco, ya que pasaron cinco años desde la creación de esta política, pero bueno, esto es una de las, de las de la riquezas que tiene este, esta campaña, que es eh, trabajar para, eh, con un compromiso grande para asegurar que todas las personas estemos seguras en un ambiente que podamos trabajar este, de manera... Eh, tranquila en nuestros espacios y es importante también que todas las organizadoras, les, los organizadores de un evento de arte y feminismo lean esta política para poder eh, saber cómo actuar en caso de que haya una situación que requiera de una actuación eh, de, de parte de las organizadoras, si es que se, eh, hubo algún tipo de maltrato o de violencia. Este, para poder eh, actuar sobre ello y frenarlo. Bueno, está esto disponible acá, aquí en la parte de recursos, la política de espacio seguro, espacio valiente, y también tenemos, eh, y esta es de este año, una política antirracismo, antirracista de arte y feminismo, que también este, pueden visitar, las animo a que, lo, eh, a que lo visiten, en este momento también estamos como organización en un proceso de, de darnos cuenta que es el racismo, cómo actúa, cómo hacer para eh, contrarrestar a, eh, cuestiones que tenemos a veces eh, bastante arraigadas y, que, y no sabemos que estamos eh, repitiendo o, o teniendo actitudes racistas, este, y bueno... También, esto es otro espacio más para la reflexión, para, eh, para pensar cómo crear espacios en los que todas las personas nos sintamos seguras e incluidas. Y para que podamos trabajar eh, con tranquilidad para mejorar, eh, para aprender esas habilidades, para eh, poder después luego... Eh, Mejorar el acceso a información sobre nuestras comunidades, nuestras identidades, nuestras regiones. Así que siempre que tengan alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirme a mí, paula@artanfeminism.org, o pueden también escribir eh, a safety@artanfeminism.org. artanfeminism.org. Eh, cuando eh, sientan que hay algo que no está funcionando bien con respecto a, eh, a estas políticas de espacio seguro, espacio valiente y anti, antirracismo. Bien. En esto, en, en, en el añadir, como dice acá, este, ustedes eh, en general... Los eventos de arte y feminismo se concentran en marzo porque marzo es el mes de la mujer y el 8 de marzo es el día internacional de la mujer trabajadora, pero esta es una campaña anual y en cualquier momento ustedes pueden presentar eh, una propuesta para una, una, un evento, un encuentro de arte y feminismo. No hace falta que sea en marzo necesariamente eh, para nada. De hecho, acá pueden ver los diferentes tipos de encuentros que eh, hay eh, próximamente en, en, en, regiones, en diferentes regiones del mundo. Ustedes deciden qué tipo de evento es y, una vez que eh, deciden eso, añaden su propio evento a esta página web, esto queda acá compartido y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer para eh, participar de, eh, la, la, de la campaña. Igual siempre que tienen dudas pueden escribirme a mí, a, repito, paula paula.artfeminismo.org, artanfeminismo.org, para eh, saber, bueno, para compartir sus dudas, este, yo también puedo ponerlas en contacto con capítulos o grupos afiliados de la región, este, si es que necesitan eh, talleres o eh, tengan dudas sobre la organización de un evento en su ciudad o país. Y... Mi eh, tarea dentro de la organización es eso, es facilitarles a las, les, los organizadores de un evento, eh, todo lo que tiene que ver con la planificación y la organización de un evento para que se sumen a, a bueno, a la campaña. Gracias, Pau. Algo sumamente importante es eh, saber a quién contactar, ¿no? Porque en un movimiento virtual, como es el, son los proyectos Wikimedia, a veces no sabemos eh, para dónde ir, con quién eh, hacer base y consultar, eh, la, siempre decimos hay que ser valiente, hay que ser wikipedista, así que también es una, eh, un llamado a quienes quizás recién están comenzando o tienen curiosidad eh, sobre cómo pueden participar en estos proyectos, eh, que nos contacten, que se acerquen, no hay que ser un experto o experta, eh, simplemente es tener las ganas, eh, y el tiempo, que no es poco, vamos a decir la verdad también, eh, para empezar de a poquito a, a introducirse en este maravilloso mundo Wikimedia que siempre decimos, eh, que es un mundo donde no van a parar de aprender cosas y de encontrar un montón de iniciativas y de gente que comparte esos mismos valores, esa misma visión. Hoy estamos con Pau de Arte y Feminismo, pero hay un montón de proyectos que apuntan a reducir estas brechas, eh, vienen teniendo una larga trayectoria en el movimiento Wikimedia, así que lo celebramos y la felicitamos a ustedes también por, eh, nada, cargar también esta mochila de generar, unos proy generar proyectos más inclusivos, más equitativos para todas las personas que participamos en ellas y también para poner a disposición de los lectores y las lectoras del otro lado información que nos represente a todos por igual. Eh, creo que un poco ese también es, es nuestro objetivo, eh, para vernos reflejadas también en, en los espacios virtuales eh, así como le dijimos que es arte Feminismo, eh, están Wikimujeres latinoamericanas, eh, yo estoy pensando en iniciativas en español, ya que estamos trabajando con Wikimedia en español, eh, también se encuentra Wikimujeres, eh, los capítulos locales de las distintas organizaciones suelen tener como una línea de trabajo de género muy importante, uno de los fundadores de todo esto en, en, en Latinoamérica fue Edita Tona, que lo lidera Wikimedia México, pero también está Jus Norich, que trabaja también en eh, Wikipedia en español y en Wikimedia Commons particularmente. Eh, así que es una invitación a quienes les interesa abordar estos temas, a acercarse, a contactar a Pau o a cualquier, digamos, organización que esté trabajando en que también entre nosotras nos vamos contactando y nos vamos ayudando mutuamente para poder acompañarles en, en, en los primeros pasos en, en la organización de estas cosas. Eh, no sé si, Paus, que... Y tengan en cuenta también que estos eventos pueden ser virtuales o presenciales. Y que tanto para los encuentros que son virtuales como para los presenciales, el financiamiento cuentan con él. Este, así que eso también es algo importante a tener en cuenta, capaz que, eh, tienen que en su momento analizar cuáles son los pros y los contras de cada tipo de evento este, que los tienen eh, por ejemplo si ustedes quieren hacer una actividad regional lo más probable es que haya en algún momento un encuentro virtual para poder conocer eh, a las personas que están participando desde otras partes eh, desde otras ciudades desde otros países eh, y eso es una posibilidad que permite la virtualidad, que la presencialidad no lo es, que con la presencialidad no es posible. Y por otro lado, la presencialidad lo que tiene es, eh, bueno, justamente el momento del encuentro, capaz que eh, no, hay tanto, eh, no hay tanto cansancio por estar en, en eh, largas horas en, una, en un encuentro online este, frente a la computadora. Este, así que bueno, eso también es algo que en su momento ustedes deberán evaluar, pero es importante también, este, así como es importante sumar eh, editoras, eh, editores que, que se comprometan con una perspectiva eh, de género eh, para escribir la Wikipedia, es importante también que estemos charlen, charlando de estas cosas eh, que que las discutamos, que haya momentos de reflexión y de encuentro para trabajar en esto, y como dice Coti también, no somos las únicas, hay otras organizaciones y grupos afiliados que trabajan para reducir la brecha de género en Wikipedia y en los proyectos Wikimedia en general, eh, we, eh, Art and Feminism se centra más que nada en el tema de las artes este, de las artes y de las ciencias eh, sociales en, en a, digamos, teniendo en cuenta el tema de las artes desde un punto más expandido, y eso también es una, una, un tema importante e interesante para hablar, ya que las artes, sobre todo las artes visuales, fueron en un momento generadoras de sentido muy importantes para la construcción de nuestros, de nuestros estados-nación, en Uruguay, por ejemplo, fueron súper importantes, este, como anécdota les cuento que en realidad el prócer más importante de acá es Artigas, José Gervas y Artigas, y no se le conoce la, la cara de joven a José Gervas y Artigas, no hay registros, y el, la cara que está pintada en todos lados fue creada por un pintor, por Blanes, es una cara ficticia, no se la conocemos, solamente... Se, eh, hay un registro de él muy muy grande ya exiliado en Paraguay. Entonces, también para, eh, para reflexionar sobre, bueno, el, la importancia de, del arte eh, dentro de nuestras sociedades y poder también ponerse eh, los lentes, eh, las gafas violetas eh, este, de un feminismo interseccional y tensionar también algunas cuestiones que que tenemos tan arraigadas en el, en el sentido común, como por ejemplo la diferencia entre arte y artesanía, eh, entre eh, íconos del arte, personas icónicas, y bueno, eh, trabajadores, de, trabajadores, trabajadoras del arte, y otra cosa eh, interesante también es eh, pensar eh, eso, eh, las artes visuales en clave de género, desde eh, también pensándolo extendidamente, no solo las artes visuales, esto también pasa en la música, pasa también eh, en la danza, este, y arte y feminismo tiene como... como eh, como referentes en su momento tuvo al, al grupo Guerrilla Girls, que ten, tuvieron esa campaña tan famosa que era eh, No soy tu musa, o esa campaña también muy conocida que es eh, Nombrar cinco mujeres artistas visuales. Todas, todos, todes podemos nombrar cinco artistas varones. Dalí, no sé, este, los que se te ocurran y pensemos en el ejercicio de nombrar a cinco eh, mujeres artistas visuales. No es tan fácil. Este, una vez haciendo un ejercicio interno era muy fácil decir rápidamente Frida Kahlo, pero ya después cuesta un poco activar el músculo, ejercitarlo y pensar en cuatro mujeres más. Entonces, por eso también es que a veces este, no se percibe la importancia, pero sí, sí es importante. Sí es importante tener estas reflexiones, estas conversaciones, más desde nuestra región, este, para también eh, hablar de lo que es lo local, de romper también con una postura colonial, eh, colonialista, imperialista, de, bueno, de, lo que, de lo que es el arte, de lo que son las, los, les artistas, este, así que bueno, también les animo a, a venir a pensar que de este, desde, desde su lugar, qué pueden hacer para, para combatir estas brechas de información, de participación, eh, y unirse en la campaña. Muchas gracias, Pau. Ahí me quedé pensando en varias cosas. Eh, primero estoy repasando las artistas que tengo en mi mente y la verdad es que es un ejercicio muy distinto. Siempre decimos, eh, cuando a veces pensamos en estas cosas, decimos, ya el simple hecho de nombrarlas es un acto de justicia histórica, ¿no? Sabemos que muchas veces nos sé, es muy difícil después escribir en Wikipedia sobre ellas por un montón de barreras que después eh, en algún momento abordaremos, pero sí. empezar a nombrarlas, ¿no? Cuando nos cuentan una historia, cuando nos cuentan acerca de un movimiento, preguntar, bueno, ¿y dónde estaban ellas? no ¿Quiénes eran las que participaban? Ya es un acto de reparación histórica para con esas personas, esas mujeres, esas identidades que participaron de todos estos eh, movimientos y acontecimientos. Eh, y por otro lado, también, eh, invitarles a pensar por fuera de Wikipedia, ¿no? Porque siempre hablamos de editatonas, de, de pero también arte y feminismo y un montón de otras eh, campañas están a, orientadas a pensar también en cómo construir ese conocimiento desde otros lados. Pau recién nos muera bueno, las pinturas, igual después la, revisen el, la, las sesiones sobre licencias y copyright, eh, pero eh, pensar en. Poder narrar a través de las imágenes, eh, hace dos años atrás se hizo un concurso que se llamó Ilustratona, que la idea era un poco recuperar esas caras de la historia de, la, de las mujeres a través de dibujos, eh, esto me lo hiciste acordar con lo de Artigas, pero también me acordé de María Remedios del Valle, que es una... Eh, eh, es, es una militar argentina que luchó allá por el 1800 y que no había ninguna imagen, no hay ninguna foto de ella, entonces hay unas reconstrucciones que tienen que ver con... Eh, las pinturas, los dibujos más ligadas al arte para poder tener como una imagen de ella. Eh, y así como decimos imágenes, también podemos decir datos, ¿no? Empezar a pensar en la carga de esa información en Wikidata. Los proyectos Wikimedia son muy maleables, hay un montón de formas de, de, de participar, así que también la, la, la, la invitación es a eso, ¿no? Como a poder imaginarnos otras formas de narrativas, eh, que no sean solo escritas porque también eso es eh, o en cierto punto una manera de limitarnos en la forma que, que, que habitamos estos espacios eh, y, y que huelen eh, con sus ideas y que nos contacten, eh, que contacten a Pau de Arte y Feminismo y que puedan organizar muchas editatones, eh, talleres, charlas, paneles y muchas cosas más. Eso también quiero decir, que eh, este, puede, cada persona puede organizar esto desde su lugar este, no hace falta ser de un grupo académico, historiadora del arte, ni muchísimo menos. Este, hay personas que hacen esto eh, porque son docentes y quieren impulsar eh, la alfabetización digital desde Wikipedia y aprovechan el tema de arte y feminismo para trabajar desde ahí con una perspectiva de, de género. Hay personas que son de organizaciones feministas que buscan eh, con esto también eh, activar, tener una militancia dentro de la Wikipedia en ese sentido. O sea que hay eh, de todo tipo de organizaciones y de personas que están trabajando y que son parte de la comunidad de arte y feminismo. No hace falta tener un máster ni, ni nada de, del estilo para, para poder so, eh, participar Así que también tengan en cuenta eso, que este, ¿no? desde la campaña tenemos todos los materiales necesarios y mi, yo estoy a disposición de ustedes también para ayudarlas a organizar eh, una actividad. Así que, bueno, eso también tenganlo en cuenta. Y otra cosa que quiero contarles es que, bueno, en estos días se empieza Wikimania y, eh, a ver, es el viernes. Este viernes eh, este, a las 14.40 UTC eh, tenemos una sesión de arte y feminismo que se llama Centering Race and Equity at Art and Feminism. Así que para esas personas que están eh, ya inscriptas a Wikimania o que están pensando en participar, tengan en cuenta que vamos a estar ahí el viernes hablando sobre, bueno, la campaña y lo que hace la organización. Con respecto... A, esas, a la equidad y el, el tema de la raza. Y bueno, y eso, y volver a repetir, a insistir en que... A, desde mi lugar, desde mi punto de vista, para mí una de las cosas positivas que tiene la campaña es la importancia que le da a, eh, bueno, la construcción de espacios en los cuales las personas podamos editar tranquilas, seguras, y que eh, en eso se han tenido en cuenta no solo la identidad de género, sino también la, la, las cuestiones raciales y de, de, de dónde venimos, no es lo mismo una persona del norte global que una persona del sur global. Y eso son cosas que se tienen en cuenta eh, dentro de la campaña. Y eh, además, de, además de eso, perdón, este, que me parece súper importante, este, está toda la documentación ahí eh, para que ustedes puedan también leerla, reflexionar sobre eso eh, a, y adaptarlas a sus propios contextos. Eso eh, es lo más importante y, las, y animamos a las personas a que hagan eso, a que a, lo, lo adapten a sus propios a, a sus propios contextos, a sus propias regiones. Y eh, bueno, nada, eso. Este, cuidar los espacios, eh, tener en cuenta, por ejemplo, el cuidado de infancias para promover la participación de mujeres que de otra manera no podrían participar porque en general eh, los cuida las tareas de cuidados recaen sobre las mujeres. Y bueno, esta es una campaña que toma en cuenta todas estas cuestiones para, para poder eh, este, llegar a un evento, a un encuentro en el cual eh, la mayor cantidad de barreras posibles que podamos atacar estén eh, puestas sobre la mesa, por lo menos, para que cuando llegue el día del evento sepamos que pudimos hacer dentro de las posibilidades lo que mejor pudimos para asegurar la participación de todas las mujeres y trans y personas LGBTIQ+. Buenísimo, Pau. Muchísimas, pero muchísimas gracias por toda la información. Ya dejamos en el chat todos los enlaces a la página de Arte y Feminismo, a la página también de Wikipedia, de los encuentros, para que puedan chequear actividades, financiamiento, cómo organizar los eventos y todas las políticas y recursos que nos estuvo mostrando Pau. Eh, así que una vez más, gracias. Y hoy nos vamos tempranito. Eh, recuerden mirar en la página de Wiki Herramientas, que también les compartimos los próximos encuentros. Eh, creo que el siguiente es más o menos en 15 días, que va a ser ¿Cómo eh, funciona la toma de decisiones en la comunidad de wikipedista? Vamos a estar trabajando sobre un tema súper interesante junto a Luis Alvaz sobre la gobernanza de Wikipedia en español. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿dónde están las reglas? ¿Cómo me comunico con la co comunidad? ¿Cómo se eligen las cosas? Bueno, Luis nos va a estar contando un poco eh, sobre eso. Va a ser el 19 de agosto. En vez de ser martes, lo vamos a hacer un viernes. Así que ojo ahí con la agenda porque cambiamos de día. Eh, así que nos vemos pronto y todo hasta el 19 de agosto. Y gracias, Pau, un beso. Besos. Chau, chau.